Para esto, a través de una videoconferencia, el licenciado David Peña, desde México. Por favor, licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Les agradezco mucho. En México, las enfermedades raras y los ordenamientos para que éstas puedan estar a disposición del público, de los ciudadanos que lo requieran, tienen que pasar por un entramado que en muchas ocasiones ha dificultado el acceso de estos fármacos. El gobierno mexicano, a través de la COFEPRIS, regula todas las medicaciones que llegan a México y de esta forma, ellos dicen que pueden asegurar, bajo parámetros de certeza absoluta, que lo que va a consumir como medicación, un paciente mexicano pueda estar perfectamente comprobado que no le va a hacer ningún daño, que va a ser eficaz, que va a ser eficiente. Cuando los medicamentos han pasado por la COFEPRIS y en su caso han sido autorizados, el siguiente paso es llevarlos al Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República en donde un comité específico de notables hombres y mujeres de diferentes instituciones, las más importantes para la atención de la salud de los mexicanos, ISTE, INS, PEMEX, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, determinan bajo escrutinio profesional si lo que la COFEPRIS autorizó puede pasar a los cuadros básicos de las instituciones de salud. De ser así, es decir, si ha sido aprobado por la COFEPRIS y autorizado por el Consejo de Salud General, lo que seguiría es que estos fármacos estén a disposición de los enfermos en las farmacias de las instituciones de salud. Eso es lo que debería ser siempre. Ahora bien, hay algunos fármacos que no terminan por demostrar que son absolutamente eficaces para nuestros pacientes. Algunos otros que entiendo involucran un precio exorbitante reciben una, un tratamiento en cámara lenta. Y ese tratamiento en cámara lenta imposibilita que estos medicamentos o fármacos puedan tener acceso inmediato para quienes tanto lo requieren. Nosotros en esos casos, en los casos de la cámara lenta para autorizar un medicamento, empujamos a la COFEPRIS y al Consejo de Salubridad a tomar una determinación que, consensuada bajo el ordenamiento legal de México, pueda ser una resolución ineludible. El gobierno mexicano ha autorizado en los últimos años una buena cantidad de fármacos, no solo para enfermedades poco frecuentes, sino para otras enfermedades, pero siempre para las poco frecuentes, el proceso es más dilatado. La COFEPRIS ha hecho en los últimos años un trabajo destacadísimo. El órgano, la comisión que regula, es una reconocida en el mundo como una de las mejores que salvaguarda todos los aspectos que sanitariamente deben de ser controlados para que los fármacos estén autorizados para su consumo. La COFEPRIS hace un trabajo, repito, muy ágil y destacado casi siempre. Y cuando digo casi siempre, me refiero a aquellos procesos que no son rápidos porque involucran alguna información que los fármacos en referencia no traigan completa o no hayan podido determinar como absolutamente suficiente para, conformar su, para confirmar su efectividad. Lo cierto es que en algunos casos, algunos fármacos han sido rechazados porque la COVEPRIS se dio cuenta que no cumplían con lo que decían o porque nosotros nos dimos cuenta que a nivel mundial había una suerte de alarmas que indicaban que ese medicamento específicamente estaba causando graves problemas o no había tenido todo el protocolo específico para ser debidamente consensuado y aprobado. Nosotros en México hemos impedido que algunos medicamentos entren a nuestro mercado porque del mundo, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, de Asia y de Oceanía, recibíamos alarmas que nos indicaban de manera muy puntual que la medicación de la que estábamos hablando podía traer una muy, muy grave consecuencia para quien fuera sujeto de su administración. Entonces, la COFEPRIS hace un trabajo fundamental para ese proceso. Cuando de la COFEPRIS se pasa al Consejo de Salubridad, en muchas ocasiones, el Consejo de Salubridad tarda en autorizar estos medicamentos para su puesta en las farmacias de las instituciones, porque terminan por haber pasado por la COFEPRIS y haber cumplido con lo que la COFEPRIS les exigía. Pero luego ellos tienen otra suerte de determinaciones que deben ser cumplidas a cabalidad. Y algunos laboratorios no terminan por cumplirlas y tienen la penosa necesidad de ser rechazados. Después van a volver a someter, pero tienen que tener una carpeta enorme de información que contenga todos los parámetros que son necesarios para que el Consejo de Seguridad Mexicano pueda poner a la disposición de las farmacias, de las instituciones, estos medicamentos. Hay ocasiones en que ese comité de notables en el Consejo de Seguridad no se pone de acuerdo y el voto final es un voto de calidad que siempre ejercerá el, el secretario del Consejo de Seguridad General en México. A veces es una votación tan cerrada que algunas instituciones, después de haber sido aprobado por el Consejo de Seguridad, se obstinan en no querer ponerlo a la disposición de los pacientes que lo requieren. Ahí ocurre otra cosa que hay que controlar, que es que una determinación del Consejo debe ser respetada y debe ser puesta en marcha para su aplicación de manera inmediata. Esto tiene que ver con la COFEPRIS y con el Consejo de Seguridad. Pero para que esto tenga que ver con ellos, los laboratorios farmacéuticos, las grandes corporaciones, tuvieron que haber hecho su trabajo. En México tenemos la presencia de casi todas las corporaciones farmacéuticas más importantes que producen fármacos para padecimientos raros. Están las más importantes. No quiero decir nombres porque se me va a pasar alguno, pero consideran ustedes las 10 farmacéuticas más importantes del mundo están en México, más todas las demás que como pequeñas aún, también están representando una gran evolución en la producción de fármacos especializados con una capacidad y con una calidad muy interesante. Los laboratorios farmacéuticos, no tengo duda, hacen un trabajo profesional, hacen un trabajo muy eficiente. Tienen a su disposición grandes cantidades de recursos para hacer las cosas rápido y bien y quienes no lo hacen en verdad tienen un problema grave pero las farmacéuticas importantes todas tienen un séquito de personas de corporaciones de asociaciones de, de sociedades de academia que los apoya y entonces estas farmacéuticas construyen una base muy poderosa de información que de manera muy precisa ha sido valorada en muchos aspectos, bajo muchos parámetros, en muchos vectores y entonces presentan un producto de la mejor calidad. Hacen un trabajo para su incorporación a los mercados nacionales, por ejemplo el nuestro, a la brevedad que les es posible. Ponen a los expertos más importantes de la materia en el mundo para que lleven un camino de asesoramiento para los que en México están trabajando estos temas. Así que, desde las farmacéuticas hacen un trabajo que entiendo es muy destacado. Ellos viven de vender sus productos y tienen que hacer un trabajo que sea destacado. No entendería su misión y objeto si no fuera así. Lo cierto es que muchas veces son los grupos de pacientes los que tienen que estar pendientes de que todos estos procesos sean ágiles, expeditos y lleguen a buen puerto. La legislación mexicana... Fue reformada, perdón, trabajó en una reforma al artículo cuarto constitucional hace algunos años. Nosotros la promovimos y tuvimos una muy acalorada e intensa discusión con los legisladores de aquel tiempo. Nosotros señalábamos que los medicamentos a los que nosotros hacíamos referencia son de alto costo, que tenían que ser categorizados como eh, medicamentos de altísimo costo que genera gastos catastróficos a las familias y que, por generar esos gastos tan enormes, tendrían que ser considerados de manera muy especial en un fondo que pudiera estar a disposición de las ocasiones que fueran apareciendo cada vez más pacientes para que fueran cubiertos con acceso si es que había los medicamentos. Logramos que se incorporara en la Constitución mexicana el ordenamiento de gastos catastróficos el ordenamiento de enfermedades raras. Recientemente, una diputada, Alejandra Reynoso, una senadora, Alejandra Reynoso, de, del Partido Acción Nacional en México, eh, bajo una iniciativa de hace algún tiempo, eh, ya promovió que el, 20, el último día de febrero pueda ser el Día de las Enfermedades Raras en México a nivel nacional. Eso, por supuesto, ayuda para que la difusión y la ventilación de nuestros asuntos tenga una salida mucho más rápida y eficiente. Bueno, los legisladores de aquel tiempo entendieron este proceso y categorizaron a nuestras enfermedades como algunas que requieren gastos catastróficos a ser cubiertos y se puso un fondo. De ese fondo se trabajó para lo que era el Seguro Popular y abrazara a enfermos que no tenían seguridad de otro tipo para que fueran cobijados y fueran puestos en un recurso de acceso que les permitiera, como a los demás, salvaguardar las mejores condiciones de su salud física. El Issste, el IMSS y los otros sistemas de salud mexicano han hecho un esfuerzo que es muy loable. No es el suficiente, porque nunca será suficiente, pero sí es uno que está trabajando correctamente. Los hombres y mujeres que dirigen instituciones en México de salud permanentemente están siendo abordados por nosotros para que no se les pase absolutamente nada y que el gobierno de la República ponga a disposición de las instituciones que ellos dirigen como funcionarios de la República lo que requieran para nuestros enfermos. El círculo poderoso que tiene que ver con las decisiones que a nivel gubernamental se toman para fincar recursos, el círculo poderoso que tiene que ver con quienes autorizan estos fármacos para su distribución y venta, el círculo poderoso que tiene que ver con las asociaciones asociaciones, perdón, que tenemos que empujar para que todo esto sea una realidad, es una rueda, es un círculo que no puede detenerse. Si se detiene, logramos hacer lo que no queremos y es interrumpir a el esfuerzo por los que más lo necesitan. Luego, si la COFEPRIS y el Consejo de Salubridad han autorizado los medicamentos. Y si las instituciones de salud ya los pusieron a disposición de los enfermos, lo que sigue es que esos fármacos cumplan su objetivo. Lamentablemente, no solo en México, he observado este caso en muchos países de Europa, de, de Asia, de Oceanía y de Latinoamérica, en donde el medicamento ya puesto a disposición no está, digamos, siendo aprovechado por quienes lo deberían de aprovechar, que son los pacientes, porque los pacientes a veces no tienen fidelidad a sus tratamientos. Y entonces todo el trabajo que hicimos y que garantizamos para que ellos tuvieran ello, para que ellos tuvieran estos, se tira por la borda Ya presionamos al gobierno, ya apuramos a las instituciones que regulan, ya apuramos a las instituciones que tienen la atención de la distribución de los mismos, ya apuramos a todos, ya presionamos a todos, ya dialogamos con todos y luego los medicamentos no cumplen con su misión porque los pacientes, algunos, afortunadamente los menos, no van a que se les infundan sus tratamientos. El gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo que me parece importante. Hay algunos aspectos que evidentemente deben de ser modificados sustancialmente, mejorados sustancialmente y que tienen que ver con esta apropiación de lo que es muy importante. Para el gobierno de cualquier país hay factores que son absolutamente necesarios tener siempre como gemas. La seguridad, la educación, la salud. Esos tres no pueden ser de ninguna manera de ninguna manera descuidados por ningún gobierno. En México, hemos procurado que si hay alguien que no quiera atender estos temas, sea puntualmente indiciado para que cumpla con su obligación. En México, ya trabajando los laboratorios farmacéuticos al 100%, y nosotros trabajando al 100%, logramos que muchos hombres... Mujeres y niños tengan hoy una posibilidad diferente. En nuestro país no acostumbramos judicializar los temas de la autorización de medicamentos para pacientes específicos. La idiosincrasia mexicana hace que esto sea un recurso de dos hilos, uno que favorece y otro que termina por hundir. Y entonces, aunque es un derecho y cualquiera lo puede ejercer, yo no puedo decirle a ningún paciente que no ejerza su derecho. Lo cierto es que la experiencia que tenemos es que la judicial, judicialización de algunos de estos temas ha terminado por ser más de un aspecto negativo que de un aspecto positivo. Ha terminado por contaminar y entonces algunas farmacéuticas han sido señaladas, han sido tachadas, y lo que pretendíamos con un medicamento que era salvar vidas termina por resultar un martirio porque si una farmacéutica que produce un medicamento único en el mundo no puede vender en un país como el nuestro, pues entonces los pacientes a los que iba a llegar ese medicamento no van a tener oportunidad. Por eso siempre tratamos con toda la energía que podemos, con todos los recursos argumentativos que nos es posible, con toda la fuerza moral que podemos acumular, hacer que se cumpla a cabalidad lo que tiene que ser absolutamente un derecho inalienable. El gobierno hace su trabajo. ¿Le falta hacer más? Por supuesto. Estamos en ciernes. Las asociaciones de pacientes hacemos nuestro trabajo. ¿Nos falta hacer más? Por supuesto. El grupo que acumula a los grandes corporativos farmacéuticos, hacen su trabajo. Ellos lo hacen muy rápido y muy bien porque tienen muchos recursos para hacerlo. Así que, si estos están trabajando, el gobierno está atendiendo las necesidades y nosotros en medio estamos capoteando temporales, no tengo duda que es el único proceso, el único herramientaje que podemos utilizar para que los que venden lo que necesitamos y los que compran lo que requerimos se pongan de acuerdo. Siempre hacemos a que las cosas sucedan. Siempre hacemos a que lo que sucede sea en beneficio de quien más lo necesita. El Gobierno de México, la COFEPRIS específicamente, el Consejo de Salubridad, la Secretaría de Salud y las instituciones de salud de la República están haciendo un esfuerzo que me parece muy loable, que se puede mejorar sin lugar a duda, que puede ser más oportuno, óptimo, eficiente, no tengo ninguna duda al respecto. Pero estamos trabajando para que esto suceda y yo, desde la trinchera de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, no voy a permitir que nadie sea negligente en estos asuntos porque eso conlleva el riesgo de perder una vida. En el proyecto Pide un Deseo México y en la Federación Mexicana de Enfermedades Raras tenemos algunos lemas. Voy a señalar dos. No vamos a permitir que nunca más muera un enfermo con un padecimiento raro solo porque a alguien se le ocurrió no hacer su trabajo. Y luego, cuando hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho bien, decimos cuando todo esto comenzó parecía como si un cielo embrutecido de nubes estuviera esperando caer sobre nosotros. Hoy podemos decir que cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Y entonces lo que pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos podría haber sucedido. Hacemos resiliencia y logramos que de lo malo saquemos lo mejor a favor de esa gente que tanto nos necesita. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. ¿Me están oyendo? Sí, mi amor, están oyendo. Sí, doctor. Vamos a proceder en un minuto. Hasta... ¿Está el máximo? Van a proceder. Agradecemos la participación del licenciado. A continuación vamos a proceder a realizar la firma del convenio. Para esto tenemos la participación de tres países, representando a México por la, por la Fundación FEMEXER, eh, tenemos al licenciado, tenemos a España representando la Fundación Aliver y por Ecuador vamos a tener la presentación de la Fundación Funedere. Por favor, damos la bienvenida al doctor Gijón. ¿Me escuchas, David? Escucho con atención, claro. Muy bien, mira, yo voy a hacer un acto simbólico de firma porque tu firma ya está estampada acá en el convenio y entonces yo voy a proceder a firmarlo aquí delante del auditorio nuestro acuerdo. Claro que sí. Vamos. Vamos a sentarnos ahí para que alguien nos tome la foto. Esto no es una ceremonia, pero el doctor Jorge Mier está aquí. Lo voy a pedir al, al doctor Andino. Venga, acompáñeme como es ministro. Eh, a, a, a David, que es un... Ahora mismo entiendo que están rubricando el documento y es para mí un verdadero honor ser parte de esto y por supuesto estamos a partir de hoy en la mejor disposición de apoyar todos los esfuerzos que desde eh, la República del Ecuador se emprendan a favor de este tema. Yo voy a poner en un momento más la información de nuestros correos electrónicos y nuestros contactos por Facebook y Twitter, para que cualquier persona de el Ecuador o de cualquier país que nos esté viendo pueda tener la oportunidad de saludarnos para que también nos permita a nosotros la oportunidad de compartir y estar siempre pendientes de lo que podamos hacer, de lo que podamos colaborar, de lo que podamos realizar con muchísimo gusto. ¿Sí? ¿Sí? Okay, sí. eh, eh, eh, eh, perdón, solicitado... perdón. perdón, quería decir algo. Creo que, creo que en el auditorio está mi amigo Eliezer Quispe. ¿Sí? No, ya salió, pero... El... Sí, sí. sí, aquí está, se encuentra presente. Eh, Milton, ¿te podría pedir, si fuera posible, que Eliezer, que es un amigo no solo de la vida, sino de la circunstancia, un hermano del mismo proceso, ¿pudiera representarme por allá? No, no, no que sí. Que venga, eh. Te lo voy claro a que rat... sí, pedimos la presencia, por favor, de... Ya están viendo esto. ¿Y ¿Ellos ya están viendo eso? Sí, de nosotros están viendo ellos esto. Seguramente ustedes ya están viendo nuestra información de contacto. Eh, está puesta a disposición de cualquiera que quiera informarnos de algo, preguntarnos o simplemente saludarnos. Eh, el abogado Eliezer, para conocimiento de ustedes, como ya lo escucharon temprano, es también parte del directorio de la Asociación Iberoamericana de Enfermedades Raras, Aliber, con quienes ahora más tarde firmaremos el... Mejor dicho, ya está firmado el convenio, pero vamos a dar a conocer la parte sustancial. Qué bueno que nos acompañe el IESER. Le he pedido al doctor eh, Francisco Andino que se sirva la de lectura del de artículo pertinente. Con el permiso del de auditorio, eh, procedo a dar la lectura de la segunda parte de este acuerdo, que es alcances. Para el cumplimiento del objetivo del presente convenio, de acuerdo a sus necesidades, las partes llevarán a cabo actividades conjuntas de colaboración, como las que de manera enunciativa, mas no limitativa, se enlistan a continuación. A. Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de investigación. B promover la organización de cursos, talleres, seminarios, ciclos de conferencias, coloquios, simposios y actividades similares en áreas de interés para las partes. C. Intercambiar material bibliográfico, audiovisual y dar acceso a banco de datos e información real, relacionada con los proyectos conjuntos. D. Realizar proyectos de investigación y estudios psicosociales relacionados con las enfermedades raras. E, difundir publicaciones y eventos. F, promover las publicaciones de artículos, memorias de eventos, así como de coediciones de interés común. Y G, las demás que acuerden las partes en el marco del presente convenio. Hasta allí, mi querido Milton. Eh, licenciado David Peña, me complace eh, comunicar que se encuentra firmado eh, el acta de convenio y agradeciéndoles a todos también su participación. A continuación, continuamos con la jornada académica que está a cargo por el doctor Julián Nevado. Él nos acompaña desde España y en esta oportunidad nos va a explicar acerca de diagnóstico molecular de las enfermedades raras. Sea bienvenido.